hola muy buenos días tardes o noches hoy estamos en un nuevo video para el canal y nos vamos a seguir jugando SCP con Bridge. esta es la parte 3 por si acaso lo no necesitabas las otras dos partes estarán apareciendo aquí arriba porque si no las ves no vas a entender ni menos de lo que está pasando aquí así que antes de que vayas a verlas diré que te suscribas que le des like que comentes en el video con todas tus multicuentas para que este se recomiende y también que te unas a mi discord y actives la campanita para no pierte ninguno de estos videos y que me compartas con tus amigos. Sí, así exigente sí, soy yo para decir todo eso y que lo hagas ahora. Bueno, sin más decir, vamos con el video. Bueno, ya estamos aquí de nuevo en este lugar. ¿Y saben qué hice? Estuve jugando un poquito con el SCP de la máquina y bueno, miren mi cartera, weón. Aquí ya salgo millonario, weón. Tengo cuatro tarjetas de crédito. Y bueno, creo que aquí vamos a tener que entrar sí o sí para recoger esto. Para luego investigarlo correctamente y ver si puedo abrir esta puerta ya de una vez. No, necesito nivel 4. Bueno, ya vámonos de aquí. Tal vez no creo que sea la mejor idea Ir por aquí, pero De todos modos es una idea A ver, ahí wow, Eso me dio un susto Pero aquí voy a dejar una moneda Porque aquí necesito recoger algo Ahí no ¡Wey! ¿Cómo entró aquí? Vamos Vamos a esperar a que salga de ahí Vamos o sea, a ver este lugar No pienso agarrar esa cosa Espera Sí, creo que sería buena idea agarrarla mm. Resfriado común, ok Apendicitis ¿Qué <risa> está haciendo? Y viene y viene el viejo, buon. me voy a morir Apendicitis, no quiero apendicitis Otra vez apendicitis, más apendicitis buon, No puedo correr, estoy completamente muerto Creo que me voy a morir por leer eso Tengo ese presentimiento que me voy a morir ¡Ey! Ya mátame una vez Bueno, al parecer agarrar eso no fue buena idea Vamos a agarrar ya la moneda aquí porque necesitamos espacio Vamos a agarrar esto una vez Y nos vamos de nuevo a agarrar todo lo que nos falta <risa> Te vi cagada Te vi Ahora sí podemos investigar como queramos Agarremos la llave Vamos a meterla aquí Y no vamos a volver a agarrar el libro que nos asesina ¿Y la estatua? ¡Ah! Bueno, otra vez morimos ¡Qué sorprendente a decir verdad! Fue muy sorprenderte morir De una forma tan estúpida <risa> Vamos a meter la llave Y listo, no vamos a abrir ahí Primero voy a parpadear porque si no la estatua debe estar por aquí. Está aquí adentro. Es que lo sabía. Bro. Debo de sacarlo. Dije sacarlo, no lo meterlo más adentro. Bon. Al parecer es renuente y no quiere volver a salir. Pues te dejo ahí por un rato. Yo voy a ver qué puedo hacer allá. Creo que ya puedo entrar aquí. ¿eh? Sí, sí puedo entrar aquí A ver, vamos a abrir este lugar Vamos a guardar No, no puedo guardar aquí Cerrar No, espera, One ¿Qué mierda? Tengo a los dos persiguiéndome No, pues No, no tengo la máscara Vámonos de aquí, no pienso estar aquí. Adiós, que les den. No voy a volver porque si no me vienen los hueones. Adiós, que le vaya bien. No, vuelvo aquí. No, aquí está cerca, está cerca. Escucho su respiración en mi hombro, eh. Literalmente lo tengo en el hombro. ¿Qué pasa fue? Qué bien, qué bien Me sirvió de mucho que se fuera ya una vez Wong. No pienso es pasar a, así como así en esa mancha Creo que no es muy buena idea que digamos A ver voy a agarrar esto porque me puede servir más adelante Vamos a ir por... El... Espera, esta puerta se puede abrir No la he abierto Oh, qué bien Parece una sala de almacén Mira, pilas pero, espera Tengo esta cosa aún Creo que mejor no lo vea de nuevo Un botiquín Tengo dos botiquines Y tengo esta cosa Que es como un mapa me lo llevo, adiós Ya vamos a agarrar el anillo Aquí hay un anillo Que me puede servir más adelante Gracias Tenemos el anillo ya y aquí debe haber como un collarín, ¿no? No, supongo que no quiere el collarín aparecer, ¿a? así que se jode. Vamos a guardar y nos vamos ya de aquí. Espera. Aún esto no se desbloquea. Tengo que de nuevo picarle a la palanca, no sean tan culeros. Efectivamente, la cagué y lo dejé en encendido. Aquí hay cámaras, muchas cámaras. Pues aquí salvo, a ver Eso es extraño Offline, ok, jodanse No pienso estar aquí más Me da mucho más rollo estar ahí Ahora sí nos podemos ir de este lugar Por Dios Hola oso, ¿qué tal? ¿Me das un poquito de jalea, por favor? Es que Necesito comer algo, ¿sabes? Llevo mucho tiempo aquí encerrado Ah, malito oso bueno, ya nos podemos ir de este lugar Ya nos vamos de este lugar No, mejor no, adiós Yo me largo aquí, no pienso estar junto a un viejo que me quiera asesinar, literalmente, adiós Vámonos Hola, ¿qué tal? Soy Copevirú y tú eres un mongolo de mierda Ahí está ya nos podemos ir. Vamos a explorar todas las salas antes de venir aquí. No creo que sea buena idea venir por aquí sin explorar antes. Hola, ¿qué tal? Ah, esta es la sala a la cual no debe de ingresar. ¡Ah! ¡Jódete! ¡Jódete, culero! One. What the fuck Atravesó el vidrio Atravesó el vidrio Me voy a morir, me voy a morir Tengo ese presentimiento que voy a morir Y tú me jodes de nuevo Adiós Chao, ya no quiero saber más de ustedes Siento que me voy a morir No sé por qué Tengo la mano esta sirve, ¿no? Sí, sí sirve de para esto. Siento que me voy a morir. Escaleras me sirve. Ah, mira qué hermoso lugar. No pienso estar aquí Escucho el latido de mi corazón Por alguna razón Espera, ¿qué? ¿Puedo salir por aquí? No, nivel 5 Al parecer por ahí sí puedo salir Aún tengo el presentimiento De que voy a morir ¡Lo sabía, weón! Esta vez no pienso ir tan mongolo Aunque lo soy, pero no pienso ir tanto Hola, ¿qué tal? Es broma, jódase ja. Espera, puedo irme por aquí Sí, me voy por aquí, adiós, que la oye bien Música de elevador, por favor Mejor ponga música de escape, por favor Mongólico Quiero seguir probando esto Necesito cerrar esto Adiós Ya lo cerré, chao Bueno, ya salimos de ese lugar Ahora sí podemos irnos por el elevador No, no lo puedo abrir Si no tengo esto listo. Dejo la mano porque no creo que me sirva de más Y nos metemos Música de elevador, por favor No, mejor ya quítala, me enfado un poquito Jajaja <risa> Esto me daría un chingo de miedo Si no es que tuviera Los lentes de visión nocturna, ¿sabes? Mejor no voy por ahí Tampoco creo que sea por ahí Espera, elevador Generador y main. Puede ser el generador, claro eh, ¿Usted tiene una tarjeta, por favor? No, gracias, de todos modos ¿Usted por qué no murió con un arma? Ok, gracias, aún así Una tarjeta nivel 4 Esto me sirve demasiado Y esto parece como una celda de contención rara Que tiene cristales ¿Ya me puedo ir por el elevador? No, al parecer está cerrado Ok, parece que no funciona correctamente ¿Y aquí qué hay? Esto está apagado, así que me sirve Lo voy a prender porque se me da la maldita gana Ah, hola, ¿qué tal? Revivieron, gracias a Dios Ahora me pueden ayudar, no es broma Jódanse, que les den Olvídalo Que no, mm, olvídenlo, por favor No me maten, aún así que les den Mejor no pueden contra mí, son muy lentos. Parecen sincronizados, qué belleza, adiós. Esta nu nota nunca la agarré. Era para indicarme qué hacer. Pero sabes, yo soy mongólico y lo hice sin hacer esto. Creo que ya se prendió la luz, claro. Vámonos. Ahora tengo una tarjeta de nivel 4 Necesito irme a guardar Ay, güey Escuché la estatua Escuché la estatua Jodase, Que le den En serio En serio Listo Nivel 4 Creo que ya puedo ingresar aquí Re bien En serio SCP-500 Es una pastilla que todo lo cura Ok, me encanta esto Pero, ¿por qué no hay nada? ¿Por qué? Se lo llevaron Bueno, ya que estamos aquí Vamos a explorar aún más de lo que falta aquí Ya que ya por aquí ac... ¡Ah! ¿Es en serio? ¿Esta vez no me matarás? Maldita estúpida estatua porque me matará este. El anillo. Vamos, vamos. Dame un abrazo. Gracias. Ahora jodase. Que le den. Que le den, conche tu madre. Ja. Ya me puedo quitar el anullo. ¡Ah, mira un patito! Podemos irnos por aquí. Zona de mantenimiento. Nivel 4. Tengo tarjeta nivel 4. No deja. Y aquí también puedo salir. Ok. ¡Que le den, conche tu madre! ¡Déjeme en paz! ¡Tú también que te den! ¡Que les den a ambos! A ver, por aquí nos podemos ir. Keto. Parece cerrada. Ok. Aquí también puedo salir. Al parecer todas las puertas ya están desbloqueadas. Otra puerta de entrada. Ok. Maravilloso. ¿Cuántas veces no he visto una puerta de entrada? Otra puerta de entrada, maravilloso, ¿eh? Hola. ¿Qué tal le va, señor? ¿Está usted bien? Por favor, ayúdeme, deme su arma. No, no quiero dejar esto abierto. Deme su arma, por favor. Eh, claro que mejor no vengo aquí yo me voy de aquí eh... para aquí hay una nota Ok, está bien. Creo que sería mejor no dejar de mirar atrás. A ver, puedo abrir con esto, ¿no? Ah, mira, qué hermoso lugar, ¿eh? Una cámara de visión nocturna. Hola, ¿qué tal? Es un placer conocerlo, ¿sabe? Usted es muy buena persona, ¿sabe? Sabe que usted no me haría nada, ¿no? Usted no me haría nada, ¿verdad? Eh... Este es el que me persiguió la otra vez. Jodas, ¿eh? que le den? Bueno. Creo que este lugar no me apetece mucho entrar. Se ve muy claustrofóbico, ¿eh? No es muy bonito entrar aquí. ¿Y qué es este lugar? ¿Qué madres es esto? Puedo guardar aquí. Genial. Al parecer hay alguien ahí, ¿eh? Femur breaker. No puedo. Y con esto encendido puedo ya. Sí, sí puedo con eso. ¡Es una persona! ¡Sí es una persona! ¡No está muerta! ¡Está viva! Creo que mejor me largo de aquí. No pienso estar aquí. No pienso estar aquí sin involucra a una persona. Bueno chicos, aquí termina el video tristemente ya que no quiero que el video se haga demasiado largo, ya que puede llegar a ser muy aburrido. Además de que soy un flojo de mierda y me da flojera editar todo esto. Pero bueno, solamente diré que te suscribas, que des like, que comentes con todas tus multicuentas si es que el video te gustó para que se recomiende el video. Que te unas a mi Discord y active la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Que compartas el video con tus amigos y bueno, creo que eso es todo el spam que dicen los youtubers al final de sus videos, como yo. Pero bueno, solamente diré mi frase típica y ¡Adiós!